Ahora sí voy a grabar. Siempre me olvido grabar, pero ya estamos. Sí, es una es una cosa de locos. Voy a poner aquí, Sounds, Record in this computer. Recording in progress. Listo, ya estamos aquí. Entonces, muchachos, vamos a empezar a hablar el día de hoy acerca de este negocio con criptomonedas, con trading real, 100% comprobable, demostrable y sin necesidad de estar enviando nuestro dinero a lugares desconocidos. Y les habla, ese Eric Maldonado, como ya lo ha mencionado Miguel, el eh, cual agradezco su amistad de hace ya varios años, hemos comenzado junto con él y también pues eh, algunos Pero socios. Exacto. Hemos eh, experimentado todo tipo de, de cosas en relación al trading, a los negocios por internet. Nos ha ido mal, hemos perdido dinero, hemos perdido tiempo, hemos perdido... Hasta hemos, casi hemos perdido la cabeza. ¿verdad? Pero lo, lo cierto es que es muy difícil a veces y empezar amigo. y tener eh, ganancias y tener resultados en este mundo de las criptomonedas y del trading. Y esto lo sabemos muy de fondo nosotros porque... Hemos empezado con todo tipo de propuestas por internet. Inclusive nos hemos topado con estafas, con empresas scam, con pirámides, con esquemas Ponzi. Ya lo conocemos muy bien. Sabemos cómo detectar una empresa que sea fiable y qué otra propuesta se puede decir confiable, cuál es transparente y cuál es estafa, porque ya nos ha pasado todo tipo de cosas. Y nosotros sí. conocemos, seguramente que a ti también. Ya te ha ocurrido algo similar, has estado en una empresa, en una, en una academia de trading, ¿no? esas famosas academias de trading, ya has estado en una plataforma de inversión, esas plataformas, esas empresas que te dicen, sí, mira, ve, nuestro CEO es alguien famoso, ha salido en Forbes, te este, da conferencias internacionales, tenemos una oficina en Dubái, tenemos patrocinios de la NASCAR, de la Ferrari, hemos traído a Robert Kiyosaki a nuestra conferencia internacional, Sabemos dónde vive, sabemos quién es, eso nos da confianza. ¿Sí o no? ¿A quién no le ha tocado ese tipo de propuestas, ese tipo de negocio por internet? A mí también. A mí también. Y sabes, ahora, el día de hoy, me queda claro que no necesito ver todas esas pruebas supuestas para tener confianza. No necesito saber dónde vive una persona, porque, ¿sabes? Cuando esa empresa, esa compañía, esa plataforma de inversión, esa academia, se cae, desaparece y nunca más vuelve a surgir, nadie de nosotros va a ir a buscar al dueño y le va a tocar la puerta y le va a decir, oye, dueño, devuélveme mi plata, se quedaron mis ahorros allí, mi inversión, todavía no la he recuperado. Ninguno de nosotros va a ir a buscarlo. Y, ¿sabes? No me interesa... El nombre del creador de una herramienta de trabajo. ¿Sabes por qué? A nosotros los que usamos criptomonedas nos queda clarísimo el día de hoy que no necesitamos saber el nombre ni la cara ni el país del creador de algo para que eso, para que su creación funcione. Y la prueba es el Bitcoin. La prueba es la blockchain. Y tú y yo ya estamos utilizando blockchain Bitcoin desde hace años atrás y no sabemos quién es Satoshi Nakamoto, sí o no no sabemos a ver un millón de dólares a quien la quien diga quién es Satoshi Nagamoto pura especulación chicos entonces el día de hoy vamos a hablar de una herramienta de trading para para usarlo con criptomonedas que es nueve en el mundo cinco meses nada más eh, cerca de seis meses aproximadamente y en Latinoamérica ya tenemos alrededor pues de aproximadamente un mes y medio eh, cerca de dos meses ya usando esta herramienta de trading. Más de seis mil usuarios en toda Latinoamérica. Aquí la cámara está fallando un poquito. A ver, lo voy a reiniciar la cámara. Suena bien. Ya, listo. A ver, este, me confirman, por favor, si se puede escuchar correctamente. A veces, a veces la cámara me juega una mala pasada. Ya está, ahora sí. Bien, chicos, entonces vamos a hablar acerca de una herramienta real, transparente, confiable, que se puede demostrar lo que hace para ganar dinero. Nosotros no necesitamos, ya estamos aburridos de enviar nuestra plata a una plataforma que no conocemos. Eh, sí, esa plataforma que has escuchado que dice hazte millonario un día para otro, multiplica tu plata este, en una semana, en un día, por dos, por tres. Esa plataforma que te dice... Invierta en Amazon, invierta en BCP o de repente la otra que te dice, pues aquí este Cristiano Ronaldo ha descubierto una forma maravillosa de hacer dinero y tiene los bancos aterrorizados. Bitcoin Evolution, no, no vamos a mandar la plata a ninguna plataforma scam. Nosotros necesitamos tener un usuario en las exchanges más grandes y más reconocidas que hay a nivel del planeta Tierra. Esta es Binance y OKX. Están en el top 5 de las mejores, más grandes, Exchange, que es el equivalente a un banco, a una casa de cambio digital, donde se puede comprar y vender, comerciar con criptomonedas, y es allí donde va a estar nuestro dinero, en el Exchange, en ese lugar donde solamente tú puedes entrar. Y no pues tienes ninguna restricción para que puedas sacar tu dinero o puedas abonar más dinero en cuando te dé la gana, a cualquier hora, en cualquier momento, cualquier día, inclusive el día feriado. No importa, nunca se detiene. Entonces nosotros eh, ya sabemos que nuestro dinero tiene que estar en el exchange, ya lo sabemos. Sabemos que nosotros podemos aprovechar inteligencia artificial o software, aplicaciones. Algoritmos matemáticos para hacer una tarea. Todo lo que estamos viendo alrededor, muchachos, ya no requiere de una computadora gigantesca del tamaño de una casa, de un edificio. No necesitamos computadoras cuánticas. Tenemos a nuestro alcance la tecnología más poderosa que ha vivido la humanidad en estos últimos decenios y está en la palma de nuestros hermanos todo el tiempo. Con esa tecnología es más que suficiente para mandar al hombre a la luna, y de vuelta dos veces. Pero está en nuestras manos y está tan accesible, ni siquiera necesitamos una computadora para trabajar de la manera como hacemos nosotros, usando un software, usando un robot. ¿Qué cosa es un robot? No? ¿Será un Terminator, un este, Robocop? No? Nada que ver, chicos. Las aplicaciones que tenemos en nuestro celular son robots. ¿Ya? Es una aplicación. Y nosotros, más que agradecidos, porque es así de simple. No necesitamos más. Nosotros tenemos una herramienta de trabajo que se llama cointech to you Es una herramienta este, que ha surgido en Asia. Ya lo venimos probando de una manera satisfactoria desde hace varios meses atrás. Y nosotros podemos dar fe de cómo está trabajando por dentro, porque nos hemos puesto a analizar una por una las operaciones que hace este robot. Una por una lo hemos desgranado, despulgado, lo hemos destripado, cómo funciona al robot para aprender cómo es que está trabajando. Si es verdad el trading que dice hacer, si es verdad que genera operaciones en Binance, si es verdad que puedo ver mis ganancias en Binance. O sea, hemos tenido que utilizarlo nosotros, ponerlo primero a prueba nosotros y según esa experiencia es que el día de hoy estamos aquí contándote lo que has venido a escuchar. ¿Cómo generar ganancias de manera real desde Binance haciendo trading? No estamos diciendo humo, estamos hablando de pruebas. Pruebas que no te las voy a enseñar mostrándote una diapositiva, un PDF. Pruebas que te lo voy a enseñar compartiéndote la pantalla de mi celular, que aquí lo vengo a poner en este momento. Vamos a refrescar la pantalla, a ver si es que me hace caso. Ya, ya está. Chicos, aquí está mi celular. Me muevo el dedito a la izquierda, a la derecha, aquí están las aplicaciones. Tengo por un lado Binance, que es esta aplicación. Ya ustedes la conocen, no necesitas una computadora, del celular se puede hacer todo. Y aquí al costado está el robot de trading. Esto es lo que nos ha generado ganancias y lo que me ha permitido ganar ya más de 800 dólares solamente por trading. Oye, ¿cómo es esto que ganar 800 dólares? ¿Qué has tenido que hacer? Bueno, 800 dólares ya es más de un sueldo mínimo, ¿Verdad? Aquí en el Perú, generalmente, pues un sueldo mínimo está alrededor de 400 dólares, así, ¿Verdad? Más de dos sueldos mínimos, entonces. Esto de acá es Binance. Si me voy aquí a billeteras, me voy aquí a este botón que dice futuros, puedo ver lo que está sucediendo dentro de mi billetera de futuros. Y puedo ver que a la fecha, pues, en este botón que dice análisis de PNL, le doy un clic aquí, puedo ver las ganancias de los últimos 30 días en más de 672 dólares. En los últimos 30 días, yo tengo más de un mes y medio aproximadamente usando este robot. 30 días, últimos 30 días, ganancias 672 dólares. Pérdida total, cero pérdidas cero pérdida. Estos últimos 30 días he tenido 30 días de ganancia y 0 días de pérdida, tasa de ganancia 100%. Oye, esto me parece scam, me parece increíble. ¿Cómo puede ser posible que un robot de trading gane y nunca pierda? Pues sí, está ocurriendo entre nuestros ojos y ante los ojos de miles de usuarios que ya estamos empleando este software solamente en Latinoamérica. Y es la razón por la que yo quiero que entiendas cómo es que trabaja este robot. No simplemente mostrarte resultados, un PNL, eh, sino que también puedas entender cómo es que se genera esa ganancia. De nada me vale enseñarte una ganancia si no entiendes cómo es que se produce. Porque puedo decir, aprovechando la inexperiencia o la falta de conocimiento de algunas personas... Puedo decirle, yo invierto en bienes raíces, yo invierto en hoteles de lujo, invierto en energía eólica, invierto en, en, en, en energía renovable. Pero si es que yo no te doy pruebas y solamente te muestro una foto, un video. Ay, sí, mira, que estoy enseñando el terreno. Si yo no muestro pruebas del trading, ¿de qué vale que yo puedo estar hablando de repente humo? Pero eso no es así, chicos, porque... Yo prefiero ser completamente transparente y mostrarle lo que se está haciendo y cómo es que se ejecuta. Mira, aquí en, la, aquí en Futuros, que está al costadito, puedo ver las monedas que, está, que estoy trabajando en este momento. Yo tengo 13 monedas que están trabajando, pero tengo 26 posiciones, 26 operaciones, y esa es una razón técnica que les voy a enseñar dentro de un rato. 13, 13 monedas, cada una con dos operaciones, una en corto, otra en largo. Esas operaciones las puedo ver graficadas dentro del mismo Binance. Si yo hago un clic aquí donde dice chip, o sea, Shiba, leo un clic a estas dos barritas que están aquí al lado derecho, puedo ver cómo es que el robot ha ido ejecutando operaciones a lo largo de todo este tiempo. Mírenme, miren nada más, lo voy a poner en escala de cuatro horas. Fíjense, la gráfica del, del, del precio, estas barras que ustedes ven aquí, que van subiendo y bajando, me representan cómo cambia el precio de esta criptomoneda que se llama Shiba. Y estamos haciendo trading automatizado con Shiba. Cada una de estas banderitas, estas etiquetas de color rojo y verde, me representa una compra y una venta que ha hecho el robot. Yo no lo he hecho porque no tengo el tiempo ni la paciencia en este momento como para ponerme a analizar el mercado y estar las 24 horas mirando la gráfica y poniendo operaciones. Eso no lo hago, eso lo hace el robot y mira la tamaña cantidad de operaciones que hace. No solamente puedo verlo gráficamente, sino puedo verlo en un reporte, en un reporte que se puede este, encontrar dentro de este botón que parece como una hojita aquí abajo. Si yo le hago clic aquí y luego le clic a historial, Voy a ver el detalle de las operaciones que ha hecho el robot. Todo el detalle. Mira, historial, aquí están. Operaciones con CRB, operaciones... Bueno, aquí hay muchas operaciones con CRB, con NEAR, con Chilis, eh, Chilis otra vez, más Chilis. Recuerden, mira, es algo interesante y justamente espero que te, des, eh, que te percates, es que hay más operaciones con unas monedas que en otras no está así como que todo, no hay un mix homogéneo. Cuando una moneda se mueve más en el precio, el robot hace más operaciones. Si una moneda no tiene mucho movimiento de precio, entonces no va a hacer muchas operaciones y tampoco va a generar ganancias. Esas mismas operaciones que nosotros podemos observar en el historial de Binance, también están reflejadas en el robot. Vamos a entrar aquí al robot que se llama cointech 2 You. Vamos a ir aquí a donde dice transacciones y aquí está igual todo el reporte que el robot lanza y que podemos verlo resumido de, en esta en esta en esta pantalla. Me dice que hasta la fecha he ganado 858 y dólares y he tenido una ganancia de más de mil veinte eh, No, perdón, he tenido más de mil operaciones que ya se han ejecutado, que se han ya cerrado. Esas operaciones son las que me han permitido ganar esos 800 dólares. Si yo le doy clic aquí en Closet, puedo ver cuánto es lo que gana el robot por cada operación. Uy, sí, el robot no hace millonario. No. Si el robot lanza poquitas operaciones o lanza o, o, o, operaciones, no hace pues una sola operación para que te ganes mil dólares. No. Gana de a poquitos. Mira, aquí dice Profit 22 centavos. Profit: 26 centavos. Aquí eh, veo profit de 31 centavos, 98 centavos, un dólar. Aquí me ganó un dólar también, 32 centavos por acá. Te das cuenta, va haciendo operaciones, pero de a poquitos. Pero lo hace todo el día. Mira la hora el día 3 de mayo, a las 20 horas, a casi las 21 horas, o sea, casi las 9 de la noche, a esa hora yo estaba cenando de repente, o estaba en el gimnasio, qué sé yo, no importa la hora, el robot hace operaciones todo el tiempo, las 24 horas, las 24 horas y ya van acumuladas más de mil operaciones. Eso no lo hace un ser humano, eso no lo he hecho yo, eso lo ha hecho un robot, y ese es ese robot del que estamos hablando el día de hoy. Oye, ¿y cuánto cuesta un software de esta magnitud? No te voy a hablar todavía de eso, porque primero vamos a pasar a la parte técnica. Pero te vas a sorprender, te vas a sorprender porque esto está fuera de lo común definitivamente. Mire, vamos a poner por un lado acá, eh, vamos a poner, he compartido toda la pantalla, a ver, vamos a asegurarnos que sea toda la pantalla completa. Ya está. Listo. Vamos a buscar por aquí el lápiz. Porque, así como te mencioné, no se trata solamente de que el robot gane plata, sino saber cómo es que lo hace, ¿no? El robot es mago, tiene una lámpara maravillosa, de repente, pues, una bola de cristal. Pues la verdad es que no. El robot de trading lo que hace es aplicar una estrategia muy poderosa y a la vez fácil de entender. ¿Cómo gana dinero? ¿Cómo? ¿Cómo eh, gana? Gana Cointech. Ya se llama Cointech eh, Tuyu, ¿verdad? Así. Cointech Tuyu. Usando el mercado de futuros. Solamente hace trading en futuros. ¿Por qué? ¿Por qué hace trading en, en futuros? Porque eh, haciendo trading en futuros. Eh, nos abre la posibilidad completamente diferente a lo que ocurre en el mercado spot en el mercado spot lo que nosotros tal vez ya conocemos y hemos comenzado a hacer trading solamente ganas si compras barato y luego vendes caro verdad compras barato y luego vendes caro de esa manera ganas con el trading en spot no compraste bitcoin de repente cuando valía 2.000 mil dólares en el año 2017 así como cuando yo compré por primera vez, y luego, pues en el año 2021, el Bitcoin eh, llegó hasta 68 mil dólares y ahí lo vendes, ¿no? Comprar barato, vender caro. Buenísimo. Oye, pero ¿qué pasó el año 2022? ¿Qué pasó con el Bitcoin el año 2022? De 68 mil dólares se metió una bajada, Dios mío, hasta 15 mil dólares. ¿Tú crees que haciendo trading en spot ibas a ganar dinero? en el año 2022? Pues no, todo el año 2022 los que estaban haciendo trading en spot estaban fregados, estaban fritos, estaban en el horno, porque sencillamente en el mercado de spot no puedes ganar si los precios están bajistas, ya no funciona comprar barato, vender caro, pero sabes que en el mercado de futuros es un universo completamente diferente, en el mercado de futuros tú ganas si el precio sube, y también gana si el precio baja. Oye, que esto no tiene sentido. ¿Cómo voy a ganar si el precio baja? O sea, voy a comprar caro y voy a vender más barato. Eso no tiene sentido. No, chicos, no funciona así. Por eso es que muchas personas se pierden la oportunidad. Porque en el mercado de futuros el universo es diferente. Las operaciones que ganan cuando el mercado está alcista son las operaciones en long operaciones en largo. Y las operaciones que ganan en un mercado bajista son las operaciones en short, operaciones en corto, ¿ya? Entonces, cualquiera de las dos operaciones es la que en algún momento va a tocar un take profit, va a tocar ganancias y va a ganar igualito como hemos visto hace un momento. Veinte centavos, 50 centavos, un dólar, así, gana de a poquitos. ¿Por qué? Alguna de esas dos, de de esas dos operaciones está generando ganancia. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo es que el robot está ganando? Miren, el mercado tú sabes que se mueve así, ¿cierto? Uf, una cosa de locos. Cuando el robot recién comienza a trabajar, cuando recién tú conectas Cointech, en este momento histórico del universo, en este momento el robot lanza una operación en long y una operación en short. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, una operación en largo y otra operación en corto. Establece un nivel de toma de ganancia. La, el, la toma de ganancia para una operación en long está por aquí, y la toma de ganancia para una operación en short está por debajo, está por acá. Aquí toma ganancia la, la operación en short, el take profit. Entonces, en algún momento, pues nosotros conocemos cómo es el mercado de las criptomonedas, nunca se quedan quietas. Bueno, hay unos días que se quedan quietas, ¿no? Porque, no sé, parece que se estuvieran, eh, se estuvieran con mucha pereza. Pero tarde o temprano el mercado, los precios, o bien se van hacia arriba o bien se van hacia abajo. Bueno, si se fue para arriba, para nuestra buena suerte, entonces llegó hasta el nivel de toma de ganancia, cierra esta operación en long gana dinero y vuelve a abrir otra operación en long a continuación del mismo tamaño que el anterior. Entonces, establece un nuevo nivel de toma de ganancia. Otro take profit para esta operación nueva que fue lanzado en este momento. Si el precio comenzó a bajar, no va a tomar ganancias, pero cuando el precio vuelva a subir, llega al, al take profit, ahí cierra nuevamente, gana dinero para ti, y vuelve a abrir otra operación en long. El robot nunca duerme, el robot siempre trabaja. ¿no? Ahora, ¿qué cosa sucede cuando el mercado se te pone en contra? Y justamente debes estar preguntándote eso porque hay operaciones en short que hemos dibujado acá y que pues, el precio no ha bajado, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, en líneas generales, cuando el mercado se te va en contra, por ejemplo, estás al system, si tenemos este escenario al system, y tienes una operación en short. Aquí está una operación en short. Bien, lo que hace el robot es, siempre comienza con una cantidad pequeña, 10 dólares. El nivel de toma de ganancia de este short está por acá. Este es su take profit 1. Si el precio se va en contra, es decir, crece, crece y crece, el robot va a esperar el momento en el que termine de subir y comience a debilitarse la fuerza alcista en este momento para lanzar otra operación en short, pero el doble que la anterior. ¿Y esto por qué lo hace? Sencillamente porque el robot va a promediar esta operación y esta otra para que el nivel de toma de ganancia no esté aquí abajo, sino esté más cerca del precio actual. Este es el take profit nuevo. Pero claro, el precio de repente no comenzó a bajar a partir de allí. El precio siguió subiendo. Siguió subiendo, el robot espera que suba todo lo necesario y cuando detecta que el precio ya está debilitándose, está debilitándose esa fuerza alcista, lanza otra operación en short de un tamaño mayor que las anteriores para que de esa manera pueda promediar y este take profit, esa toma de ganancia no se encuentre aquí, sino que más bien suba y esté más cerca del precio actual. Generalmente lo que sucede es que el precio, el take profit nuevo, el take profit, siempre está más o menos a una distancia de un 5% de la última operación que ha hecho. Y ese 5% es algo muy fácil de poder obtener para una criptomoneda porque son extremadamente volátiles. Si el mercado se puso en contra, estuvo alcista y nosotros necesitamos que el precio baje, con un 5% generalmente es suficiente para tomar ganancias... Y cuando hay varias operaciones, como lo hemos visto en este caso, las ganancias sí pueden ser más grandes. 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares. Inclusive el otro día que hemos ganado 160 dólares aproximadamente en un solo día. Esto es lo que se puede hacer gracias a la estrategia que tiene el robot. Una estrategia que, claro está, no requiere que tú seas un experto en programación, aquí no se necesita que sepas inteligencia artificial, aquí no se necesita que, que sepas, este no sé, más eh, ni Java, no, no, no, esas son cosas ya de muy nerds. Nosotros nos apoyamos de una tabla de control, de una configuración, para poder hacer que el robot trabaje en la mejor estrategia balanceando riesgo-beneficio. Sí, no se trata de que el robot te dé muchas ganancias en poco tiempo y que después te haga perder. Nosotros queremos ganar por mucho tiempo, por un año, dos años, tres años. Claro, el robot no será perfecto, en algún momento puede ser que ocurra una situación crítica, pero si trabajamos con la configuración recomendada por el fabricante, lo más probable es tener ganancias de manera... Eh, eh, pues continuada por mucho tiempo. ¿no? Para trabajar con este robot, nosotros necesitamos usar una configuración que está en una tabla de Excel, como lo puedes ver aquí. Esta es la tabla de Excel. Como mínimo, para hacer pruebas, es 120 dólares. Puedes trabajar con una sola moneda, una. No te recomiendo trabajar con una sola moneda, si es solamente para pruebas, está bien para que veas que el robot sí lanza operaciones, si sí de verdad ve es ese reporte en Binance. Está bien para pruebas. Pero si tú quieres tener una ventaja estratégica, no trabajes con una sola moneda. Trabaja mejor con más. Yo, por ejemplo, vi que es más conveniente comenzar con seis monedas. Pero no vas a trabajar con seis monedas teniendo 100 dólares o 120. Eso te sería demasiado arriesgado. Eso sería no hacer caso a la tabla de control. Si tú, si tú trabajas con cualquier moneda, tampoco es recomendable. Mejor trabaja con las monedas que te aparecen dentro de esta lista. No seas creativo. Mejor haz caso. Es la mejor manera de sacarle el provecho balanceando riesgo-beneficio. Si tú quieres arriesgar más, puedes hacer otra configuración, puedes emplear más monedas, puedes poner más de compra inicial, puedes poner más apalancamiento, pero eso ya escapa a la recomendación del fabricante y tú te haces responsable por los resultados que tenga. En todo este tiempo, más de 6.000 usuarios en Latinoamérica, nadie ha quemado su cuenta ni nadie ha tocado un stop loss siguiendo esta configuración. Mira, más de 6.000 personas que no han tocado un stop loss siguiendo esta tablita de control. Los que no siguen esta tabla de control se exponen a tener una pérdida. A pesar de que no hayamos tenido la necesidad de tocar un stop loss, que es una pérdida parcial, una medida de protección ante una pérdida total, el robot tiene configurado un stop loss por si acaso lo tiene configurado dentro de esta columna pero eh, nosotros tenemos pues un beneficio muy bueno eh, claro. un control pues bastante bueno porque si hacemos caso a la tabla nosotros eh, es probable que no lleguemos a utilizar pues, este stop loss en un mediano o largo plazo ahora Um, a ver, veo que aquí hay algunas preguntas. Ya. ¿Te ayudo, Eric? Vamos a ver. <coughs> ¿Se te fue tu audio, Eric, creo? ¿Fue tu audio, Eric? Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Ahora ver, gracias. Esto ya de, de regreso. Sí, les, les voy a explicar cuán, cuánto cuesta el robot. <ríe> Chicos. Los que ya tenemos varios años en los negocios por internet y en el trading, sabemos que un robot está costando entre 100 dólares y 1000 dólares una licencia. Que tienes que renovarla anualmente o inclusive algunos te piden mantenimiento mensual. He visto algunas academias de trading que tienen su propio robot que te piden que eh, abones 150 dólares mensuales para seguir utilizando el robot. Y si no quieres pagar 150 dólares, tienes que traer tres invitados, cinco invitados, ¿sí o no? Eso es lo que hemos visto. Este robot, chicos, tiene cero costo. No te cuesta nada. No tienes que pagar ni suscripción, ni membresía, ni mantenimiento, tampoco afiliación, ni licencia. No cuesta, su licencia cuesta cero. Cero licencia. ¿Qué cosa es lo que te va a costar cuando usas Cointech? Porque tampoco es una... No es una entidad benéfica, no es una ONG. CoinTech te va a cobrar únicamente el 20% de la ganancia que generes. Y si no genero ganancias, Eric, no te cobra nada, porque no has ganado. Únicamente te cobra el 20% de la ganancia que tú generes gracias al trading que haga el robot. Si tú ganas haciendo trading por tu cuenta, eso no te lo cobra. ¿No? Solamente de lo que gane el robot. Es decir, si el robot no es bueno y no gana, no le pagues nada. Me parece muy justo. Me parece muy justo y además muy transparente que pues, ellos hayan puesto esa condición. ¿no? Tú quédate con el 80%, a mí dame solamente el 20%. ¿Cuánto es lo mínimo que tienes que tener ya, de recarga para que te cobre ese 20%, tienes que tener 20, perdón, un 15 dólares. Como el robot no te puede sacar el dinero que tienes en Binance, eso no tiene permiso el robot de ninguna manera, tú tienes que depositar al robot un saldo, un saldo pequeñito, como mínimo 15 dólares, para que de allí se vaya descontando poco a poco conforme tú vayas ganando. Si, por ejemplo, tienes mil dólares en capital, pero de esos mil, Solamente ganaste un dólar, el robot lo que va a hacer es, de ese dólar, el 20%. ¿Cuánto es? 20 centavos. Si pusiste 15 dólares de recarga a tu robot de Cointech, te va a descontar 20 centavos, te quedará 14.8 dólares. ¿Ves? Se va agotando. Entonces, en algún momento, tus 15 dólares de recarga se van a, se van a, se van a acabar. Cuando, esa, cuando ese gas, cuando ese dinero que tienes en Cointech se acaba, porque ya te cobró el 20%, porque ya te hizo ganar, tienes que volver a agregar un poquito de saldo y tener, pues, fondos para que te siga cobrando cuando ganes. Me parece muy justo. Pero ¿sabes qué? Aquí hay algo muy interesante. Cuando tienes un capital pequeño, digamos, pues, 120 dólares, 150 dólares, eh, recargar 15 dólares está bien. Pero si ya tienes, pero si ya tienes... Un capital de trading de mil dólares, de mil USDT, que lo tienes en Binance, en Binance, y en tu wallet, ¿verdad? ¿En qué wallet? En la wallet de futuros, ¿ya? Con este, con este dinero que está en USDT, el robot trabaja, ¿ya? Ahí trabaja el robot. Si ya tienes mil dólares y tú le vas a recargar a tu. A, si le vas a, a recargar a Cointech, ¿no? Si le vas a dar. Una recarga de gas de solamente 15 dólares, pues se te va a acabar rápido. Se te va a acabar rápido porque, más o menos, este robot, pues ya con eh, poco a poco, pues te vas a quedar, ¿no? De repente ya no vas a tener 15 dólares. El robot ha ido ganando, te va a quedar 14,5, te va a quedar 13 dólares, 12 dólares, 10 dólares. Tienes que volver a recargar a CoinTech otra vez 15 dólares más. Pierdes tiempo, Tienes que pagar los fees de las comisiones y eso, pues, no es eficiente. Si tú tienes de mil dólares a más de capital, ya, si tú tienes mil dólares de, de capital a más, aprovecha que CoinTech te regala plata, te regala, eh, te regala gas, te regala ese saldo que necesitas para poder, este, para que te cobre. Te regale. ¿Cómo hago para que Cointech me regale gas? A través de un bono que se llama Point Card. Ya se llama Point Card. Esto te sirve cuando tienes capitales más grandes. Por ejemplo, de mil dólares, te conviene adquirir un Point Card que te cuesta 100 dólares porque te van a acreditar 120 en total. O sea, te regalan 20. Si tienes un capital más grande, puedes adquirir un point card de 300 dólares y te van a acreditar 390, o sea, te han regalado 90 dólares. Si tienes un capital de cinco mil dólares o de diez mil dólares, por lo menos recárgate un point card que te cuesta 500 dólares y te van a dar 700 de saldo para que pagues comisiones. Es decir, te da las facilidades, el beneficio que recargues de una buena vez. Que no estés perdiendo tu tiempo de estar agregando a cada rato cuchitos te va a regalar saldo y pues vas a poder este, trabajar tranquilo por más tiempo ya te van a con este saldo ya te alcanza para un mes, dos meses lo que según tú hayas ganado ese es el point card chicos y además otro beneficio del point card por si no lo he mencionado es que con el point card tenemos una asistencia o tenemos un seguro en caso de que se toque stop loss con una devolución, devolución del 30% del stop loss en caso, en el supuesto negado de que ocurriera. O sea, por todo lado te conviene tener el point card. Porque te regala dinero y también por el seguro, por la asistencia. Además, claro que tienes que seguir las recomendaciones que están en la tabla de control. ¿Bien? Entonces, chicos, tenemos... Muchos beneficios por utilizar una herramienta así de buena, así de transparente, que pues nosotros ya la hemos analizado y vemos que sí funciona. Uh, bueno, eh, no sé si hasta el momento he sido claro. De repente hay que responder algunas preguntas. Algunas preguntas por aquí, este Miguel. Sí, Eric, mira. Este, justo lo que estábamos viendo, Eric acerca de lo que tú dices de la Pointcar. este es exclusivamente eh, beneficioso para todas las personas que están usando el, el software, más no es al revés, porque mucha gente de repente entiende que, el, que el, esto del, del gas ayuda al patrocinador a cobrar, ¿no? El 15%, que claro, que también llega, ¿no? Pero uno que está arriba le conviene que no use Pointcast. ¿Por qué? Porque sus, igual le va a caer el 15% pero de los 100. Mejor entender, ¿no? Te cae el 15% de los 100 pero en partes. Y, y bueno, no, no se beneficia tanto activando un POICAR. Si te das cuenta, el, el, la ganancia más lo tiene cuando no activa el POICAR. O sea, ¿cuál es el beneficio que tienen las personas que hoy por hoy activan Es exclusivamente el beneficio? Son para esas mismas personas, para ellos mismos. Uno, por lo que dijiste es acerca del, del, del 10%, del, perdón, del, del, del, um, del dinero. Por la cantidad que le están regalando, por ejemplo, por 100, te regalan 20 dólares, todo eso. Eh, no solamente eso, sino que también eh, te están asegurando un seguro que te cubre hasta el 30%. Esa parte de ahí, Eric, justo para que hay ahí una pregunta ahí que estaban haciendo. Eh, Eric, el Martingala, ¿qué quieren que expliques de nuevo el Martingala? ¿Si están usando o qué es el Martingala? Claro, el, el, bueno. Eh... Y comenzando por el primer comentario que hiciste. Bueno, efectivamente, eh, Cointech, eh, los negocios que tú puedes hacer con Cointech son dos. Ya Es el trading de futuros, que ya lo conocemos, hemos visto cómo, cómo trabaja, hemos visto que las pruebas en Binance. Y también el otro negocio es del marketing. El marketing, que es un negocio opcional, si es que tú conoces acerca sobre eh, network marketing, sobre red de mercadeo, o si quieres a tener un negocio por internet en base a comisiones. Eh, sobre este tema y sobre el point card, efectivamente ahí hay un beneficio muy bueno, ya que este Cointech, como ya conocemos, cobra el 20% de comisiones sobre la ganancia, de las cuales el 15%, desde el 15% hasta el 65% de lo que Cointech cobra ya por la ganancia que está generando tus referidos, te lo va a repartir en forma de comisiones. Dependiendo del rango en el que tú te encuentras. no Si eres un rango B1 hasta el rango B8, que es el rango más alto. Entonces, me parece... Eh, muy sustentable el hecho de que y además bastante una muy buena estrategia que tiene Cointech para poder crecer como empresa es que en base a las ganancias que la gente tiene cobre un 20% y los traders los dueños de su cuenta se quedan con el 80 pero los que hacemos marketing podemos llevar podemos este tener como retribución una porción de este 20% que cobre Cointech, entre un 15 y un 65%. Totalmente sustentable. Esto es sustentable. Esto está bien económicamente hablando porque eso es a lo que funciona. Y claro, efectivamente, con el, eh, con, con el Point Card, nosotros obtenemos también nuestras comisiones de acuerdo al rango en el que nos encontremos. Eh, es un doble beneficio en, en realidad, tanto para la persona que está haciendo trading, que compra su point card porque le van a regalar saldo y también le conviene pues obviamente las personas que están haciendo marketing de referidos y esto pues es algo opcional que ustedes pueden, pueden hacer y van a obtener toda nuestra ayuda si es que así lo requieren. Bien. Eh, ahora, sobre el martingala, sobre el Martin Gala, pues lo vuelvo a explicar. El martingala es una estrategia que es muy poderosa, pero que también hay que saberla llevar. Ya no es hacer un martingala a lo loco. ¿ya? El martingala no, lo me... es una estrategia de, de trading muy conocida, pero que no se trata simplemente de ponerlo en funcionamiento sin supervisión. ¿Ya? Por si acaso, tiene que ser supervisado. Supervisado para que esto se pueda controlar. Cointech no tiene una estrategia que sea estática. Ya Cointech lo que tiene es una estrategia automatizada que está eh, supervisada. Es automatizado y al mismo tiempo está eh, supervisado por traders humanos. Supervisado. Entonces, en cualquier momento, ellos también pueden hacer uso de, del juicio experto que ellos tienen, obviamente, a Cointech. Le conviene que todos ganen, porque de esa manera, si todos ganan, les va a poder cobrar el 20%. Si no ganan, no les cobra ningún 20% y Cointech pierde dinero. Entonces, ellos están asegurando lo más posible de que nosotros ganemos utilizando su estrategia automatizada y estando supervisado. El, el, el Martin Gala efectivamente va colocando operaciones cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque funciona de esta manera. Si tienes una operación 1, la toma de ganancia está por aquí abajo. Pero si el precio se va hacia el alza, al colocar una operación 2, este, esta toma de ganancia ya no va a estar tan lejos del precio actual que está aquí, sino al colocarse una operación adicional, se promedian esas dos y el take profit, la toma de ganancia va a estar más cerca del precio actual. Si el precio no baja lo suficiente y vuelve a subir en el Martingala, se coloca una siguiente operación. ¿Para qué? Para que se promedien las tres últimas y la toma de ganancia esté más cerca del precio actual. Eso es así como trabaja una estrategia Martingala, pero la diferencia que tiene con CoinTech es que CoinTech espera a que se desarrolle el precio, a que se desarrolle. Esa volatilidad. Ya, entonces me va a colocar operaciones eh, más grandes, pero no tan pegaditas una a la otra, sino distanciadas, estando posicionado de la mejor manera para que el take profit esté cerca del precio actual, aproximadamente un 5%. Un 5% de movimiento de precio para una criptomoneda es prácticamente nada. Es algo perfectamente factible, perfectamente alcanzable y es algo pues que el, el robot eh, prevé para poder ganar en un escenario adverso. Para que Cointech eh, esté, digamos, en una situación desfavorable, el precio tiene que subir alrededor de un 200% sin retroceso, retroceso. Eso significa que tenga una subida de precio de 200% y ni siquiera en el camino haya hecho un pequeño rebote de 5%. En ese escenario sí puede haber una probabilidad más grande de que Cointech se ponga en problemas. Pero no es una razón para, para digamos, eh, asustarse, no porque nosotros conocemos muy bien la volatilidad de las criptomonedas y sabemos... Pues que las criptomonedas son extremadamente volátiles y que un movimiento de precio de un 5% es algo perfectamente posible para eh, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver todos los días. Mira, este es el movimiento de precio de una criptomoneda y que se mueva al 5% es perfectamente razonable. Mira, solamente en este espacio hay 7%. Solamente en este espacio tenemos un 8%. Entonces es perfectamente factible que se pueda generar ganancias de una manera constante teniendo el criterio que ya lo tiene este robot. Eh, sí, pues sí, sí utiliza una estrategia similar a un martingal, pero controlada y supervisada. Uh -huh, así es. Bien, chicos, no sé si hasta el momento pues así está todo, todo claro, entonces, si es que no hay más preguntas, creo que recordar, recordar que toda esta información, si quieres descargar el robot, si quieres tenerlo en tu celular gratuito y tener la tabla de Excel, tener la presentación en PDF, pídeselo a tu patrocinador, pídeselo a la persona que te ha invitado a este Zoom, a quien ha compartido el enlace de este Zoom, pídeselo que te va a dar el enlace de descarga del robot gratuito. La única forma como descargar el robot es a través de un enlace de invitación. No hay otra forma. Y la persona que te ha invitado, que te ha traído a esta reunión, te va a dar ese enlace para que te descargue, te descargue ese robot y además te va a ayudar a responder todas las preguntas que tengas. Sí, no es solamente esta reunión. Si quieres, pregúntale a, tu, pregúntale a tu patrocinador y dile, oye, no entendí esto. Me gustó más esta parte. ¿Cómo hago mi usuario en Binance? ¿Cómo transfiero USDT a la billetera de futuros? También puedes preguntarle a tu patrocinador si deseas. Pídele un Zoom privado y te va a ayudar. O si no, te va a traer a nuestro soporte técnico para ayudarte en conjunto. Pero pídeselo a él. es la manera correcta, muchachos? Y bueno, eh, este Miguel, no sé si hay algún comentario final. Eh, bien, creo que ya. Eh. Bueno, muchachos, entonces una vez más agradecerles por el tiempo que han tenido en esta, en esta reunión. Eh, estamos aquí para poder ayudarlos y bienvenidos a hacer trading automatizado con nosotros en CoinTech. Bienvenidos a nuestro equipo de trading automatizado. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho, ya les paso la grabación también. Hasta luego, chicos. Chau, chau. Hasta luego. Recording stopped.